Vegeta juega la pelota para Gohan <risa> oh, <Con> bomba, <risa> El símbolo acaba de partir y eso es penal. Ah, buenísimo. Goku toma la pelota. La voz vaya el close. Mira, qué te como hermano. Gata con la zurda. Y ese va desviado increíble. Se acaba el partido en empate. ¡Qué bueno! Okay, buenísimo. de regresar. ¿Qué Hola, qué bueno, Goku. Ah, qué linda, mil mil tengo mucha hambre. Dame algo de comer, por favor. ¿Quieres? Pero, Goku, este mal educatiano entra por la ventana. ¿Qué pasa si Goku te imita? Mil que eso no importa. Dame algo de comer. <risa> no, no importa nada. Es ¿eh? bien basado, Goku. ¿Por qué el androide 18 besó a Krillin? Si tienes tiempo viendo okay. la serie Recordarás ese momento de la serie cuando 18 le da un beso a Krillin, cosa que En la serie no se nos da una explicación como tal Ya que fue una sorpresa para Krillin Ya que él estaba con la idea de que los androides Eran personas crueles y desalmadas Según la descripción de Trunks, pero la realidad Fue una totalmente distinta, ya que Sus personalidades del futuro eran muy Diferentes a las del presente, pero entonces ¿Por qué 18 besó a Krillin? Pues a pesar De que en el anime no se da una explicación De por qué lo besó, en el manga se nos da una pequeña explicación y es que el androide 18 tenía la creencia de que si besaba a una persona calva le traería buena suerte razón por la cual el androide 17 también le dio un beso en la frente a krillin a el número, número 16 sin embargo todos sabemos que este beso fue el inicio de una gran relación que número 10 y es que el androide 18 tenía la creencia de que si besaba a una persona calva le traería buena suerte razón por la cual el androide 17 said, no también said. le dio un beso en la frente tengo a a número frente. 16. Sin embargo, todos sabemos que este beso Fue el inicio de una gran relación Que en el futuro, Krillin tendría con el androide Número 18, un tanto raro Pero un bonito comienzo todavía nada, todo lo beso 17 Según una encuesta, estos son los nombres Masculinos menos atractivos Ok, si tu nombre está aquí Probablemente okay. sea soltero Ok, comencemos, Germán No creo que sea mal nombre eh, Darwin, ser? ok, no conozco ningún Darwin Ernesto eh, Kevin Ok Eh conozco a un Kevin pero tiene una enferma eh, Mejor me callo pero eh, no voy a revelar nada Edgar Bien Juan Otra más Juan Puede ser Isauro Ok Omar Oscar, ok. Eh, tengo un primo Oscar, pero con seno, con K. Ezequiel, no conozco ningún Ezequiel. Eduardo, ok, y por último Uriel, ok, muy bien. No. ¿Está tu nombre aquí? Mi nombre no está. O sea, gente, yo soy un puto chale. ¿eh?